Y seguimos de regreso con todos ustedes, como les exhortamos hace unos minutos apenas, nuestro compañero Roberto Neri se encuentra en vivo y en directo desde la isla de Puerto Rico, Jenny. la isla del encanto, así es, para traernos todas las incidencias de lo que es la serie del Caribe, así que vamos a ver si lo tenemos listo para conectar de manera inmediata con él. Vamos a ver, hola Roberto, ¿cómo estás?, Hola, hola, Veloz, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días, Súper bien, ¿y tú? Sí, muy bien, buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los televidentes que están conectados en este momento a través del de toque eh, del mediodía. Su primo Roberto Neri desde aquí, desde la isla del encanto eh, Puerto Rico, haciendo esta cobertura especial eh, para eh, todos nuestros seguidores y televidentes. Y aquí estoy con, con mi hermano Ramón Vargas quien es un empresario radicado en los Estados Unidos y que está aquí apoyando el equipo dominicano. Es tu primera vez. Buenos días. Vargas, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? tu primera vez aquí en una serie de cariño. Muy sí, bien, mi hermano. Eh, primeramente, buenos días. Es eh, un gran placer estar aquí con ustedes. Eh, gracias por la oportunidad de No programa. Es la primera vez que estoy en mi, mi cuarta serie consecutiva. La primera fue en Julián México. Luego... Guadalajara, México, el año pasado en Panamá y hoy estamos aquí en eh, Ramón, háblame eh, eh, eh, ¿a qué te dedican los Estados Unidos? Sabemos que tiene una empresa ya, era un, un empresario orgullo de la República Dominicana. Ya en Estados Unidos nosotros tenemos una compañía que se llama Global Tech ATMs Merchant Services. Es una compañía que le da servicios mercantiles a todos los negocios, todo lo que se llama procesamiento de tarjetas de crédito y lo que el Salto Domingo le dicen cajeros automáticos ATH, allá le de decimos ATM. Esos son, esas son la, la, la, los cajeros que están en las diferentes bodegas, supermercados, eh, incluso hasta algunas avenidas de, de, de Nueva bueno, York, hay de esta cajera. En los supermercados, restaurantes, discotecas, y así su, sucesivamente. Todo negocio que necesite de un cajero automático para poder darle el servicio a su cliente para que no tenga que salir del establecimiento a buscar esos Ya. sacar ahí mismo en el cajero y eso claramente le cumple el servicio al cliente y le incrementa el, el flujo del efectivo en el negocio. Una pregunta, eso lo que se puede usar con cualquier tipo de tarjeta de crédito, sí, sí, sí, sí, de cualquier claro, banco. O sea, yo con una tarjeta de República Dominicana, de cualquier banco, puedo retirar de esos cajeros eh, automáticos que tú presides. Es correcto. Siempre y cuando su, su, su banco se lo permita. Bueno, excelente. Puede ser con tarjeta de crédito o tarjeta de, de débito. Puede ser con tarjeta de crédito o débito. Por lo regular se usa la tarjeta de débito, pero hay algunas tarjetas de crédito que te permiten retirar una cantidad de dinero y lo puedes retirar por ahí. Bueno, excelente. ¿Y cómo ha estado aquí en Puerto Rico? Eh, bueno, Dominicana está uno y uno. Bueno, hoy vamos contra eh, eh, eh, Colombia y nada, eh, eh, estamos en marcador uno a uno. Solamente Venezuela está dos y cero. Después están todos oh, eh, uno y uno. Y... Eh, eh, me parece que eh, Colombia es que está. Roberto, eh, ¿podrías acercar más el micrófono hacia el invitado? Que no se percibe bien lo que dice. Ok, tenemos la oportunidad, ya estamos en Nueva York, trabajamos todos los visados, pero nos en Nueva York, zona triestatal, y se pueden comunicar con nosotros en el 718-844-1222. Repito, 718. 718-844-1122, para comunicarse, ¿cómo se llama tu empresa? Club, eso para las personas que quieran distribuir, que quieran colocar cajero en su negocio. Ah, también eh, eh, eh, suple los verifones para el procesamiento de tarjeta de crédito. Bueno, ahí está, señores, ya ustedes saben, un dominicano eh, residente en, las, en los Estados Unidos, eh, para que nuestro hermano, estamos en vivo ahora para el <ríe> sí. bueno, eh, eh, Veloz eh, ya te escuchaste eh, este es un dominicano sí. que nos lleva de orgullo sí. que viene a apoyar aquí aquí hay muchos dominicanos que vinieron independientemente de... qué parte de, de la república es de, ¿de qué parte de la república eres? de la capital eres de Santo Domingo okay. de la capital sí Sí. De Alma Rosa A la gente de Alma Rosa, un saludo. A sí. mi gente de Rosa. Mira, eh, eh, eh. ¿cómo es? A Miledy López. Ah, Milady López, ¿a quién va? Milady López y Pablo Ávalo. de allá en la República Dominicana. Ah, un saludito. De parte de Ramón Vargas. Uh -huh. <risa> bueno, mira, eh, me lo te decía, que hay muchos dominicanos. Ahorita nos vamos a conectar en el segmento de deporte, sí. porque eh, tenemos algunas entrevistas que hicimos, a ver si llegamos aquí. Eh, con Carlos Paulino, también nuestro colega y compañero Juan José Rodríguez ha hecho algunas entrevistas a los peloteros eh, dominicanos eh, sobre su condición, sobre el mismo partido, eh, por ejemplo a Junés eh, Quimaya y a otros eh, peloteros eh, que están jugando por nuestro por nuestra República Dominicana. Aquí todos somos dominicanos, aquí no es Gigante, no Elicenio. No, claro, así es. Aquí somos todos dominicanos y ahorita me voy a conectar posiblemente o de aquí desde el hotel, estamos ahora mismo en el hotel, pero ahorita nos trasladamos hacia el Gira Victor, que es eh, donde se está llevando a cabo la Serie del Caribe 2020. Que vamos a hacer 2020 y vamos por la corona número 20. Esa sí es la actitud. Mira, sí. una pequeña preguntita, tú que has tenido la oportunidad ¿no? de ver eh, desde el lugar de los hechos lo que ha ocurrido. Sabemos que Puerto Rico había una pequeña disyuntiva sobre si se iba o no a celebrar la Serie del Caribe a raíz del sismo que lamentablemente pues afectó la isla el pasado mes de enero. ¿Cómo siente, sientes tú, Laura? ¿O sea, hay algún eh, declive en los ánimos o cómo está todo eso por allá? Mira, en realidad, los temblores de tierra han estado mayormente en la parte sur, eh, eh, sur de, de, de Puerto Rico. Uh -huh. Aquí en San Juan, eh, realmente, eh, se sienten cuando son muy fuertes. Bueno, incluso en la República Dominicana se han sentido temblores eh, que se han, eh, eh, provoca uh -huh. se han provocado aquí. Por ejemplo, hubo uno de 4.7 que se sintió, sí, se sintió eh, aquí en San Juan. Pero eh, la gente, incluso yo he hablado con algunos eh, puertorriqueños, incluso dominicanos que viven aquí en Puerto Rico, y me han dicho que sí, que ha sido un poco temeroso, pero que realmente eh, eh, aquí en, Puerto, en San Juan no se ha sentido tanto. Sí, en la parte sur esto conlleva a que eh, eh, el peligro acecha porque las infraestructuras se van deteriorando. Sí, claro. Hoy eh, nos comunicamos con el cónsul, eh, Frank Young. Franklin Lujón, a ver si podemos hacerle una entrevista allá mismo en el estadio. Vamos a ver si el día de hoy o mañana, pero ya se sería enlatada, porque no creo que pueda coincidir con el horario. Además, tenemos un contenido hoy y esta semana muy cargado allá en el programa. Pero sí, la gente está temerosa. Incluso, déjame darte este dato, Veloz y Jen. La generación X, como se conoce, o sea, la nueva... Los jóvenes. Los millennials. Sí, los millennials. Me han dicho, mira, para nosotros es algo nuevo, porque no habíamos experimentado por ejemplo el ciclón María, que pasó por aquí, que fue devastador, Totalmente. pero tampoco los temblores. Para esta nueva generación es algo nuevo. Nunca habían vivido ni un ciclón, ni estos temblores. O sea, que, que ellos están temerosos, tienen miedo, eh, me han dicho eh, en varias ocasiones. me tomé por aquí. Tenemos a mi Castillo también, que anda con... Emilton Ven, ven, ven por aquí que estamos en vivo a aprovechar el programa Emito que está patrocinando con claro. misopita de distribuidora Emil, un orgullo de San Francisco de Macorís. Esta misopita la puede encontrar en cualquier colmado eh, de la República Dominicana. Dame tr a Emito para acá. Uh -huh. Emito es medio temeroso para pa pa las entrevistas. Pero mira, eh, Emito, ven, da la vuelta y siénteme aquí. Eh, Emito Castillo. Emito Castillo lleva 19 series del Caribe. O sea que prácticamente... Eh, es uno de los fundadores de la serie del Caribe. Eh, Emilio Castillo, de distribuidora Emil, en vivo para la República Dominicana a través del programa El Toque del Mediodía. ¿Cómo te sientes? 19 series del Caribe consecutivas. Nos sentimos muy bien aquí en Puerto Rico, buscando la corona 90 de la República Dominicana y feliz de estar en la, como tú lo dices, la número 19 serie del Caribe, desde el 2002 hasta la fecha. Háblame, Emil, eh, de, de, de tu, tu distribuidora Emil, que ya tiene varios productos, pero entre ellos un producto que está metiéndose en el gusto popular, Misopita. Sí. Misopita sería, diría Frankie Mirabal, con doble Z. Sí, sí. Misopita es una, una de cultura, tanto Papú y Pica, donde, donde la tenemos colocada en los principales puntos de venta en la República Dominicana tiene varios sabores, sabor pollo, sabor pez, sabor camarón, camarón picante, gallina criolla y, y, y pollo picante. Eh, esperemos que el mercado dominicano lo acepte como hasta ahora va creciendo. Es un producto eh, que para esta época de proyecto eh, es un buen es un buen producto y esperamos que se háblame la serie del Caribe. ¿Cómo tú ves las expectativas del equipo dominicano representado por los Toros del Este? ¿Crees tú que nos llevamos la corona número 20? yo creo que sí. El equipo está muy compacto, tiene buen ficheo. El bateo ha estado, ha estado decente, pero esperamos que, que esos bates despierten un poquito más. Ayer fue algo de suerte que... Que no ganamos ese juego. Bueno, en el, en el último INI estuvimos a jaque mate ahí de poder ahí hacer el sí. rally eso pues, y dejarlo en, en, en el terreno al eso, equipo de Venezuela. Eso fue pues, suerte ahí que, que no ganamos ese juego, pero nada. Hoy es otro día, hoy vamos con Colombia y esperemos estar en, en la semifinal y luego en la final y ahí llevarnos la corona número 20. Bueno, gracias a Mito Castillo de Distritora de, de Mil y su no. producto Zopita con doble Z. Cuando te vean mi sopita con doble Z, compra la que es de un franco macorizano que está importando este producto, eh, un producto de calidad, ya le he probado, y es un producto de muy buena calidad. Así que nosotros nos despedimos porque ya nos vamos en el autobús hacia el Estadio Grian Bilton, más adelante estaremos conectados con Luis eh, para llevarle todos los pormenores de esta cobertura especial de la serie de Cadive San Juan 2020. Agradecer como siempre a las personas que están haciendo posible esta transmisión, que es Roberto Neris, como debe de ser. Muchas gracias Roberto. Más adelante, sin lugar a dudas, vamos a volver a conectar para saber todas esas incidencias que están pasando desde Puerto Rico. Yo creo que sí, que este año le toca Corona a República Dominicana. Sin duda, tenemos que traer esa corona Así para es. poner en al, más en alto Pues lo que es nuestro país. Así que nosotras ahora te vam, vamos a una pequeña pausa, pero te pedimos que no te desconecte porque aún hay más acá en el toque del mediodía. Hacen